que vamos a estar haciendo es un vídeo para dar los requisitos para poder sortear este pretty fly el tanque de tier 8 de los off rings bueno requisitos para participar muy muy sencillo me tenés que dejar un buen pedazo de like en este vídeo punto 1 o sea manito arriba si no no vale me tenés que dejar un like en este vídeo y punto 2 me tenés que dejar en los comentarios tu nick de what bien fácil me tenés que dejar tu, déjamelo porque después me decís, Nando, sos un crap, un capo, un sos un crack, no sé qué sos el mejor hijo del mundo y te olvidaste de ponerme el nick y te quiero matar porque te ganaste el tanque y no te lo puedo dar así que déjame tu nick de World of Tanks y déjame tu pedazo de like en este video bien, muy, muy fácil después abajo en la descripción les dejo mi canal de Twitch si quieren seguirme ahí, tienen todas las redes sociales eh, el de World of Tanks Argentina, en Facebook, mi Nando Capo Gaming también en la cuenta de, de face y eh, les dejo también si tienen ganas si tienen la posibilidad de donar eh, algún dólarcillo algún pesillo por ahí en mi cuenta de paypal también se la dejo en la, en la descripción así que bueno amigos sin más me despido y el sorteo lo estaré haciendo el día sábado seguramente eh, 22 horas más o menos por ahí hora de argentina muchas gracias y nos vemos en la próxima